Otro día vi Aves de Presa y la Fantabulosa Emancipación de Harley Quinn. No sabía qué me esperaba exactamente cuando entré al cine, sospechaba que me lo pasaría bien, pero poco más. Como siempre, por cierto, lo mejor que ha salido de una de estas películas es Ben Meckler haciendo el capullo. Mirad Ben Meckler es un genio y su trabajo como troll profesional es genial. Pero no voy a daros la brasa mucho más con Meckler, aunque sí que tienen razón, en mi opinión, de que Aves de Presa es la mejor película de DC. No creo que sea una película que vaya a redefinir el género, pero nunca sabes que tendrá un impacto histórico y que sí. Así que mejor no digo nada más. La cinta es narrada por Harley Quinn, maravillosamente interpretada por Margot Robbie, por supuesto, y la historia comienza después de que ella haya roto con su pueblo, con el Joker, y cómo su pasado va a cobrarse sus deudas, o en referencia a Shylock, su libro de carne. Y... Honestamente, la manera en la que Harley decide compartir esta historia con el público es interesante a la par que caótica, un poco como esta versión del personaje. En todo momento la trama y Harley son ligeras y entretenidas. La película no aspira a nada más, salvo quizás poner de manifiesto que generalmente dejar una relación tóxica suele ser bueno para tu bienestar emocional, aunque eso conlleva cierto trabajo, como cabría esperar. También hay una lección muy importante en esta película. Ivan McGregor es un camaleón y es maravilloso verle trabajar y me casaba con él. Pero vamos a volver a la peli en sí. No tengo ni idea de ninguno de los personajes, salvo de René Montoya, que es pregunta y que debiera tener una máscara que le quita la cara. Pero bueno, como siempre, distinto medio, distintas normas. Después de romper con el Joker de una manera fantásticamente evidente, todo Gotham decide ir a por Harley, porque consideran que la mejor manera de cobrarse lo que les debe es matándola. Y cuando consideras que tienes que ajustar cuentas con una fuerza de la naturaleza, honestamente, la mejor manera de hacerlo es tumbarla a tiros. I mean, I get it. Así pues, para que la protejan, decide pedirle ayuda a Eon McGregor, que hace de Black Mask. Y, honestamente, lo peor de esta película es la máscara en sí, que es como algo sacado de una película de la era oscura del cine, cuando Zack Snyder reina. Black Canary, por su parte, es la chofer de Black Mask que es amiga de Cassandra Cain, que, según me dice mi mejor amigo, no tiene nada que ver con el cómic. Cassandra ha robado un diamante con información, que claro, que tienen que usar Black Mask para... Mirad, es muy... de cómic, de evento. Pasan muchas cosas, lo único que tenéis que saber es que Harley Quinn votó a Bernie Sanders, así que no es mala gente, solo un poco descuidado. Chorrales aparte. La película es complicada de resumir porque al final es como una peli de Adam Sandler, Véase que da la sensación de que Margot Robbie se reunió con amigas para echarse unas risas y de ahí salió una peli. Pero bien dirigida y con un guión interesante que está increíblemente ejecutado. También las peleas de esta película están maravillosamente coreografiadas y son muy entretenidas de ver, por no decir que la música es espléndida. Como he dicho, no creo que sea una película que vaya a cambiar la historia pero sí es una película entretenida y hecha con mucho cariño y amor, cosa que se nota y se agradece. Y todas las actrices dan la sensación de estar pasándoselo teta. Pero vamos, no me hagáis caso que yo no tengo ni idea de nada. Ah, respecto al bocata, después de que Harley se presente y la trama se ponga en marcha, compra un bocata a sal. Un señor que, honestamente, prepara unos bocatas que tienen una pinta espléndida. Sin embargo, antes de poder degustarlo, se le cae al suelo y, claro, tragedia. Pero no alarmarse porque al final Harley se come el bocata, que es lo que todos queríamos.